¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Bienvenidos a Crash of Cars En el vídeo anterior, si no lo habéis visto Conseguíamos el coche que nos faltaba Para poder funcionar en el helicóptero Y eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Nos vamos a ir ahora mismo Ahí está el helicóptero, eh, solo nos faltaba un Panther, nos salió ayer a la primera, así que sin, sin más, voy a abrirlo ya, ¿vale chicos? Vamos a fusionar, ahí está, y ya tenemos el helicóptero, vuela sobre el agua y sobre las paredes, lo vamos a seleccionar... Y nos vamos a echar unas pogas de partidas chicos. Aquí os lo dejo. Por si lo queríais ver. Está muy muy chulo. Darle un like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.